Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Hola a todos. A continuación un resumen de noticias de los principales acontecimientos sucedidos este miércoles 25 de mayo del 2022. Estas son las informaciones. En su tradicional discurso durante la cena al margen del Foro Económico Mundial en la ciudad montañosa suiza de Davos, el inversionista y filántropo nacido en Hungría George Soros dijo que la guerra ha sacudido a Europa hasta la médula. La invasión puede haber sido el comienzo de la Tercera Guerra Mundial y nuestra civilización puede que no sobreviva, dijo Soros. Debemos movilizar todos nuestros recursos para poner fin pronto a la guerra. La mejor y quizás la única forma de preservar nuestra civilización es derrotar a Putin lo antes posible, dijo el magnate. Elogió el apoyo de Estados Unidos y Europa a Ucrania Pero la dependencia de Europa de los combustibles fósiles rusos Sigue siendo excesiva, dijo George Soros Mientras el magnate George Soros hacía sus planteamientos en Davos El mayor general Konashenko, portavoz del Ministerio de Defensa ruso Dijo a los periodistas que las Fuerzas Armadas rusas Utilizaron misiles de alta precisión para destruir el taller de producción De la planta de motores ucraniana. Motorshik en Zaporoshe. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el Mayor General Igor Konachenkov, dijo: El uso de misiles de largo alcance aéreos y marítimos de alta precisión destruyó los talleres de producción de la fábrica de Motorchik en la ciudad de Zaporoshe que se utilizaban para producir motores aeronáuticos para equipos de combate de aviación como los vehículos aéreos no tripulados de la Fuerza Aérea Ucraniana. De acuerdo a un informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo-Cipri, el gasto militar mundial ha vuelto a alcanzar niveles récord a pesar del impacto de la nueva epidemia de la corona en la economía mundial, pero la inflación desaceleró el crecimiento real con un aumento del gasto militar global de 6,1% en términos nominales. En el 2021, el gasto militar de China fue de unos 293 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento del 4,7% con respecto al 2020. El gasto militar de India este 76 1.600 millones de dólares estadounidenses Un aumento del 0,9% Con respecto al 2020 los cinco principales países con gastos militares en 2020 son Estados Unidos 778 mil millones, China 252 mil millones, India 72,9 mil millones de dólares, Rusia 62 mil millones y el Reino Unido 59,2 mil millones de dólares. Por su parte, el presidente Zelensky de Ucrania dijo en un discurso en video en el Foro Económico Mundial en Davos que China ha elegido una política de quedarse al margen actualmente. Ucrania acepta esa política, aceptamos este statu quo. No he visto a China adoptar una actitud anti-Ucrania, política, cualquier medida, lamentablemente. Tampoco veo ningún apoyo. Sin embargo, fuentes de prensa rusos dicen que las operaciones de combate en Mariupol están casi completas. La planta metalúrgica de Azostal se limpia de los restos de la resistencia armada. Azostal, la última gran base militar ucraniana en la ciudad sureña de Donbass, ahora está controlada por fuerzas rusas y de la República Popular de Donetsk. Mientras se realizan los trabajos de reconstrucción, el ejército ruso proporciona a los residentes bienes esenciales. Aunque Mariupol sufrió graves daños y muchos residentes dependen de la ayuda humanitaria, la vida en la ciudad parece estar volviendo lentamente a la normalidad. Por su parte, el primer ministro de Eslovaquia alerta que si Ucrania pierde la guerra, Bratislava sería la siguiente. El primer ministro de Eslovaquia, Edward Heger, ha alertado este miércoles que si Ucrania pierde la guerra contra Rusia, Bratislava será la siguiente en ser atacada. En caso de que Ucrania fracase, el siguiente objetivo de Rusia será Eslovaquia aseverado antes de insistir en que es importante que quien gane la guerra occidente debe entregar toda la ayuda posible ha aseverado durante su visita al foro de davos según informaciones del diario Pravda. final de este resumen de noticias de los últimos acontecimientos a nivel de los cinco continentes desde la redacción de eco news agency bolívar balcácer ¿Qué es? ¿Qué es